Locos, acaba de caer un granizo que ni el que nos pilló en Argentina que nos tuvimos que meter debajo de piedras, ¿os acordáis? Sí. Pues... Ah, tranquilo, Hostia, tranquilo. Yo pensaba que no lo salvábamos a estos, eh. <risa> Digo, a esto ya no lo recuperamos, eh. Joder, la que ha caído. Madre mía, qué locura. Puede ser, tío, la que nos está cayendo, sí. Puta madre. bajamos para abajo para subir corredor que ¡Una! le corto la carrera ahora Jabalí, qué pasa yo iba patinista y qué pasó pero mis padres no me dejaron <risa> macho qué miseria la madre que lo parió mira qué decirte métete a la bici que el deporte es sano sabes el deporte es salud venga venga venga venga. Ah, venga vamos vamos vamos vamos vaya día. va va que ya queda poquito Andorra la Bella, Chubascos 17 grados estamos de camino y aquí también está lloviendo ¡Mira qué nubes tenemos por ahí! ¡Señores! Pela, nos vamos para la vuelta. Eh, ¿Habrás entrenado? Naturalmente. Lo suficiente. Pela siempre está entrenado. La última vez que nos fuimos a una, a una de las grandes, a una gran vuelta, fue el Tour de Francia. Y no fue a Andorra, sino fue, en este caso, a Francia. Y algún día os contaremos dónde dormimos ese día, a las 3 de la madrugada, que se podría considerar, y sin el podría, allanamiento de morada. 3 de la madrugada llegamos a la meta de donde salía la etapa. Todos los hoteles cerrados, todo petado de gente. Y de repente, íbamos a dormir en el coche y de repente vemos como una casa abierta y dijimos, bueno, vamos a preguntar. Llaman, pum pum pum, no había nadie y dijimos, nos ponemos a dormir en el suelo para que no se asuste nadie así. Y de repente imaginaos, si era buena gente los dueños de esa casa que por la mañana a las 7 entran, nos ven, se asustan. Y de repente nos dicen, ¡Ah, pardon, pardon", y nos dejan dormir algún día contaremos esto a ver que no vayamos para la cárcel pero bueno estos días hemos estado un poco desaparecidos estamos montando el docu de sierra nevada que se estrena el lunes 9 de septiembre y que nos está quedando fino tal que así the Estamos en territorio Purito En territorio La Purito Y en territorio Purito sí, sí, tío, Purito, Purito tío. No. Oye la verdad no, no, que te quemas, que te quemas, eh A ver, cu <risa> cuéntame esto Esta historia es buenísima Esto es lo que se encuentran Todos los participantes que vienen a mi marcha Aquí a La Purito En el habituamiento de la gallina Esto fue una idea de un pastelero de aquí de Andorra de las pastelerías Artipa y me enseñó el, el temita y está tela eh, tela con ¡Oh! hacer dos curitos o tres eh. oh, está buenísimo hostia, no, y... Nutella, pero que montón, yo pero ¿eh? que estoy ahí Estaba intentando aburrido, sobre todo estoy, para el lateral para estoy lateral, lateral, intentando afinar tío y vengo aquí está ahora fino, está fino, tío, tío, aquí está ¿a qué se van a encontrar hoy aquí en eso en terreno la purito? sí sí hoy es una tapa espectacular la verdad fue diseñada en el mes de abril o así, y se espera una etapa súper nerviosa, súper atractiva todo eh, el este rato va a ser unas imágenes increíbles y ya lo veréis, yo creo que van a llegar pues, de en uno, uno 94 kilómetros, pero 5 puertas, un especial, vaya puertas. dos primeras, dos segundas, o sea, una también te digo locura. que las primeras aquí son un poquito falsetes porque son bastante especiales, ya lo veréis, o sea, ya nada más salir hasta que no llegan a Canillo no comienza a puerto, pero se han chupado ya 400 metros de desnivel Con lo cual, ya os digo que hoy va a ser una tapa de esas Pero que van a hacer muchísimo daño Oye, ¿y si llueve? Ostras, crucemos los dedos A ver, Queremos yo en no. el iPhone me pone lluvia No salgas. a ti te pone Valentín, <risa> Valentín no salga Vete la casa, casa, vete para más Hostia. Si llueve va a ser, bueno... Si salvan la bajada de ordino y salvan la bajada de, de la gallina, si llueve para arriba hasta alguno le irá bien para refrigerar. O sea que cuando el refrigerador está ahí ya sí, él, está sí. un poquito alto, te va bien hasta, hasta mojarse, pero yo la verdad, ostras... Nah, no se lo merecen, con la etapa que han hecho hoy, no, espero no. que no llueva, ya se mojaron bastante ayer ¿Y qué te iba a decir? Ya sé que tú tienes que ser un poco imparcial, pero hoy Madrazo tiene que... Ojalá, no, no, no, escucha que yo soy de Madrazo, a tope del gorrión El otro día casi me hace llorar en la rueda de prensa Te escuché, te escuché es pues un sí, tío, un artista, corrió conmigo en, en los años de que esté Pan Es un tío que siempre me lleva con el de maravilla Y, hostia, si coge la fuga, es un paso para la general de la montaña, tremendo Muy bien, tío Puri, muchas gracias, gracias con gracias. Sempra con este tío, la última vez que nos vimos fue en la Titan. Está entrando a Titan. Ahí tía, en medio eh, de la eh, arena eh, y de tal. ¡Venga, chavales! ¡Venga! Muy ¡Vamos para allá! Venga, ¡Venga, que vais reventados, venga, ya cabrones! Joder, pues, reventado voy yo, que estoy aquí corriendo, hijo de puta. Sí, aquí estás mejor tú. ¿no? Bastante mejor. Y tú también. <risa> ¿tú ¿Para qué engañarse? Es. Tú, muchas gracias y espérate que... Venga, Vamos a darle. Ah, año que viene, prometido. Tienes que hacerla. ¿eh? Estoy aquí en la Puri. Lo juro, no por mí, la verdad. También, y bueno, igual hago alguna escapada. Estoy escaladora ahora. Ya, aquí a Ha crecido un poco? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí, a ver si sufrimos Hostia, que va a ser día durillo hoy, ya. Ah, luego ya lo conocemos todos al final. Pero y, ¿os va a llover o no? Ahora parece que no. Sí, parece que, que si sí. En Purito da... he visto que estaba arriba la gallina y estaba lloviendo. Mira, ahora he ido con, con él sí. y le digo eso. Vale, dime ahora, en... ¿tú qué? Dice, yo creo que no va a llover. Es que parece que está secando todo. Entonces… Lo no, me prefería la lluvia, pero… Claro. Pero... ¿Tú, tú qué, va... Clara, qué vas a preferir tú? vas a no, no chaval, ¿qué te parece? Esta es la pedazo de bici personalizada que le han hecho a Madrazo líder de la montaña Y ojo que hoy, en la etapa que viene, hay más de 30 puntos en juego O sea que si hoy se mete en la escapada, así que se asegura ya tener mayor para toda la vuelta. ¿Puedo hacer una foto? Sí, rápido ahí va. Ah, hasta aquí Ah, ya ¿Qué? Ya Ah, la foto, ¿eh? <ríe> Más contento Oye, Sí, el apellido del, del miedo. <risa> el de, de, de que hay que tomar y me cae. Que... Pero es que el del miedo es malo porque yo en las carreras cuando me tomo uno del miedo luego tengo que ir a crack, ¿sabes? Ah, sí. a, a evacuar, así que... No, no, yo en el momento de la prueba de balas. Pues. No, no, no hay problema por eso conmigo. Oye, a prueba de balas, ¿cómo pinta la etapa de hoy? Bueno, pues hoy la salida va a ser... Se prevé ¿eh? que va a ser como muy rápida y bueno pues a ver si algún, entre mis compañeros y yo podemos estar alguno en la escapada e intentar coger puntos en la montaña. Oye, hoy día con muchos puntos. Sí, pero bueno, la vuelta no acaba aquí, o sea que tampoco hay que volverse locos. Eh, las etapas que vienen después de la contra o, hay muchísimos puntos en juego y donde muchas escapadas podremos eh, podemos estar. Muy bien. Oye, felicidades por la victoria. Que, qué locura. ¿Tú te lo creías? Eh, realmente no. Eh. Eh, de el único momento que me empecé a creer que podíamos ganar, o mi compañero yo, fue a partir del kilómetro 100, cuando ya vi que la renta era 10 minutos y pico, y digo, uy, pues esto puede ir para adelante ¿no? Eh, nunca, nunca esperas, porque por detrás cuando abren gas te, te comen tiempo muy rápido, ¿no? Porque viene la gente fresca y nosotros veníamos fatigados. Pero ya cuando empezamos el puerto, yo sabía que la cosa iba a ser de tres. Igual yo era más débil, ¿no? O, o bueno, o mi manera de subir los puertos era diferente a la a la que puedan subir ellos, no a mí me gusta subir todo el día cambios de ritmo, no me gusta subir los puertos a ritmo y, y bueno pues me salió bien, eh, pegué mi ataque en la parte final y bueno pues hasta Pero que... Increíble porque parecía que te ibas quedando, yo pensaba claro lleva todo el día tirando, eh, Joder, su batalla es el mayor eh, y de repente ver que, hostia, que te les vuelves a enganchar, que empiezas a tirar, que te vas y que no te siguen, digo, la madre que lo parió, hostia, qué alegría. Sí, la verdad que sí, bueno, eh, desde el coche, como digo siempre, me, me meten púas, me, me atacan y, y esas son cosas que a mí me motivan, ¿no? me gusta. Ellos saben que cuando se meten conmigo, ¿no? Una frase mal, mal dicha, ¿no? ¿Qué pasa? Que ¿No tienes que.? cojones a ir para adelante o que ¿Eh? hablar mucho en el bus y luego no puedes y bueno, pues eso me calienta me enciende y doy el máximo tanto mis compañeros como yo para mí, aunque sería que la victoria es de Ángel Madrazo, para mí la victoria es del Burgos BH Muy bien, oye, Burgos BH y Madrazo, muchas felicidades y a seguir dándole que aún queda batalla por librar. Sí, hoy, hoy tenemos una batalla dura y, y vamos a ver qué hacemos Ánimo y fuerza ¿eh? y muchísimas gracias ¡Suegos, abrazos! ¡Suegos, Y aquí tenemos a todo este daleando para salir y ver. Espérate, ahora que se han desvistado... Vamos a ver... Creo que, esté, ...creo que esté todo más o menos arreglado porque como estoy como en mi casa cuando no sé que va a entrar nadie... Aquí está el bus del Burgos... Y aquí es donde se desplazan cada día 3, 4, 2, 5 horas cuando acaba una etapa Ya estamos en etapa y aquí de principio ya se ha salido atacando. Entonces, eh, primer puerto y todo el mundo ahí con el machete entre los dientes. chasing group ha <música> captado <música> los 2 litros y en el downhill, el grupo de la ¿Qué es un hijo de puta ese. A es? uh, decírselo a alguien solo. ¡Venga, venga, cógete tu ritmo, cógete tu ritmo! ¡Venga, Oscar, venga, venga, venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, Espérate, que hemos venido aquí a hacer un poco de trail running. ¡Que he venido a hacer trail running! ¿Qué pasa? Digo, a ver si no me van a animar yo aquí haciendo la subida. Eh, mira que os he traído aquí. ¡Oh! ¡Hombre! Claro, es que llego aquí, en lugar de una DH, encuentro una ardea y te la tiro para abajo. Tiene unas cosas también. ¿Qué sí, dice? ¿eh? Sí, está realizando. Ya, ya vemos, ¿no? Madre mía, qué locura. Se no está cayendo. ¿Eh? No se me dio, de saca de izquierda vale, esta, vez de todo. ha matado, estoy de yo, a la Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos, vamos Hostia, que pasa venga, venga, venga venga ¿Cómo estás, Jolie? No, ¿cómo estás tú? Buah, he reventado Nos ha caído una pedregada guapa, eh Me he metido en un garaje ¿Te <risa> has hablado de comer al menos o no? Nada tío Ni una Coca-Cola Oye, a <risa> la próxima nos apuntamos en tu alto en bici y yo corriendo Habrá que hacer algo así porque <risa> venga, el momento venga. Ánimo En esta vuelta poco éxito Venga, tira para adelante de la cruz que se ha metido en dos escapadas que estuvo ahí rozando el liderato virtual y hoy como todos pasando las más putas que caen, menuda pedregada chaval, uh.